¿Qué son las afirmaciones? Lo vemos por todos lados. Afirmaciones de éxito, afirmaciones de dinero, afirmaciones sobre la salud, que es el secreto, que es la ley de atracción, que si esto, que si aquello. Pero ¿qué son las afirmaciones? ¿Qué hay detrás de las afirmaciones? ¿Cómo haces las afirmaciones si decides hacerlas? ¿Qué mitos crecen alrededor de las afirmaciones? Quédate y vamos a ver todo en este video. Hola, yo soy Olga Semoret y esto es Mujer Cronopio. Si es la primera vez que estás en este canal, todo esto se trata de multipotencialidad, es decir, persona que tiene mucha curiosidad y hace muchas cosas a la vez, de productividad, de salud mental, de herramientas, de libros y de todas las cosas que puedan alimentar tu imaginación, pero sobre todo tu curiosidad. Si eres reincidente, gracias por volver. Si todavía no te has suscrito, piensa en hacerlo. Dale like al video, pero sobre todo... Vamos a conversar, sígueme en las redes sociales y déjame tus comentarios aquí en el video. En un video que hice con Natalia Fontiveros, conversamos sobre las afirmaciones. Sí, seguramente en alguna de tus redes sociales habrás oído esto de las afirmaciones, que repite estas afirmaciones positivas para el éxito, para el dinero y tal y qué sé yo. ¿Qué son estas afirmaciones? ¿Cómo se hacen? ¿Sirven o no sirven? Bueno... Empezamos por el principio. El principio es, ¿qué son estas afirmaciones positivas? Vamos a definirlas desde un punto de vista objetivo. Son frases cortas, se parece un poco, yo, yo diría que se conecta con la metodología SMART, se acuerdan? Que era específico, mesurable, alcanzable, realista y que se pueda realizar en un tiempo determinado. No es tan exigente así, pero digamos que son frases concretas. De, que describen, que, que si tú los pones todos Describen tu vida al estado en que tú la quieres llevar Es decir, si tú te imaginas esto como una novela Es el final de la novela, pero un final feliz En el que se cierran todas las cosas Muchas veces en internet encontramos 30 frases que repetir Que no sé qué Dios, dame sabiduría O vida, dame sabiduría para esto y aquello Hazme exitoso yo creo que cuando ustedes vean esto, y es lo que hago yo personalmente, yo no les hago mucho caso. Y les voy a decir por qué. Porque pienso que el principio básico de estas frases eh, que describen, digamos, al estado de vida que tú quieres llegar, tiene que ser tu estado de vida. Es decir, no hay algo genérico que te sirva a ti y a mí. Sin embargo, hay puntos de conexión, hay puntos en los que yo me puedo inspirar para crear las afirmaciones. Entonces, resumo todo esto. Las afirmaciones son frases que van a describir mi vida. Van a describir mi vida como yo la quiero. Por eso, cuando hacemos las afirmaciones, las vamos a hacer por áreas de nuestra vida. El dinero, la parte profesional, la parte familiar, la parte amorosa... Todo lo que ustedes quieran meter allí O las partes que ustedes consideren componentes de su vida Van a estar allí Eso es solo una sugerencia, ojo Porque ustedes lo pueden hacer todo siempre como ustedes quieran Ahora llegó el momento de revelarles Cómo funcionan las afirmaciones Desde un punto de vista un poquito más científico Primero vamos a hablar de uno de los mitos alrededor y para mí es un mito, disculpen si ustedes lo creen como una verdad No estoy descalificando nada, sin embargo a mí esa explicación no me sirve Es decir, todo esto de la ley de atracción, el secreto y tal que sé yo Yo no he leído el secreto, no sé tanto de qué va Pero sí sé que es algo con lo de la ley de atracción Es decir, que si tú repites y proyectas y la cosa, no sé qué, en el universo te lo da Para mí esto no es suficiente, digamos y me puse a investigar un poco más cómo esto es que puede funcionar qué pasa en el cerebro de nosotros cuando hacemos estas afirmaciones y allí conecté con cosas como el budismo y las afirmaciones positivas estar en un estado mental un poco diferente y qué pasa y se los voy a resumir muy fácil porque no me metí en las profundidades neurocientíficas para explicar esto pero para mí tuvo lógica algo y es que cuando tú repites algo Primero, que para mí la palabra es creación. Olvidándonos de esto, que puede parecer un poco místico, yo lo veo creación en este sentido. Y es que cuando tú afirmas algo, tú estás creando caminos neuronales, tú estás creando sinapsis, está pasando algo en tu cerebro... Y esas partes, digamos que si tú tuvieras un casco de esto que se iluminan con la actividad cerebral, en las partes en donde tú estás afectando tu cerebro, repitiendo estas afirmaciones, tú vas a hacer boom, boom, boom, boom la luz. Entonces todo esto funciona como ir a un gimnasio a nivel cerebral. Es decir, tú estás preparando este cerebro para que... Estas cosas que tú estás invitando a tu vida, por ejemplo, vamos a, vamos a tomar algo como que yo quiero ser una persona sin deudas de mis tarjetas de crédito, ¿ok? Eh, o yo quiero pagar esta tarjeta de crédito específicamente en tanto tiempo, como ustedes lo quieran hacer. Eso nos va preparando para el Estado, para el Estado, pero no es suficiente. ¿Cómo vamos a pagar la tarjeta de crédito? Pues la tarjeta de crédito la vamos a pagar si sabemos gastar nuestro dinero sabiamente, si sabemos ahorrar, etc. Eso tiene que ser parte de sus afirmaciones, pero eso no se puede quedar ahí, señores. Eso tiene que ir a la acción, es decir, tenemos que tener planes para llevar a cabo esto. Este paso previo de las afirmaciones lo que nos ayuda es a visualizar el estado al que queremos llegar. Visualizando ese estado al que queremos llegar, estamos entrenando nuestro cerebro, pero también entrenándolo desde el punto de vista de nuestro comportamiento. Es decir, cuando nosotros estemos por la calle... Oye, tengo calor. Uf, tengo calor. Oye, me provoca un, un café estos helados que cuesta como 50 dólares y tal y... Sí, lo necesito, lo deseo, yo me lo merezco y trabajé duro por esto y tal. Y empiezas a, a ponerte todas estas excusas y está bien que disfrutes tu café. Está bien si eso es lo que te vas a satisfacer. Sin embargo, hacer estas afirmaciones te va a decir que eso te va a satisfacer en un momento determinado porque tu meta a largo plazo va a ser ahorrar para pagar esa tarjeta de crédito. Y tú sabes que esos 5 dólares te van a servir para llegar a ese punto. Imagínate que tú quieras viajar, entonces tú vas a decir, bueno, yo voy a ahorrar aquí y allá y lo vas a escribir, y bueno, yo voy a viajar una playa así asado, tal, tal, tal, tal. Entonces, cuando describan esto, cuando, cuando ustedes se pongan a ver este estado, véanlo, ven estas afirmaciones como un todo, como un todo que va a describir su vida por entero. Entonces, cuando tú vas a este gimnasio cerebral lo que pasa es que tu comportamiento va adaptándose, ¿ok? Tu comportamiento va cambiando a medida que tú vas visualizando que tu cerebro va entrando en ese estado. Y para esto encontré un argumento excelente en el libro de Harari. No, Sapiens, ya Sapiens pasó, ahora es Homo Deus, que es la historia breve del mañana. Así que, en este libro, el autor nos dice que nosotros tenemos como un yo narrador y un yo que experimenta. Entonces, ese yo narrador siempre está tratando de llenar esos vacíos, tratando de darle sentido a nuestra vida. Esta serie de afirmaciones van directo a conversar con nuestro yo creador Perdón, narrador, con nuestro... es que yo tengo mi yo creador Pero no, tú vas a conversar con tu yo narrador Es decir, tú vas a poder, sin magia, sin nada raro Poderle decir a ese yo narrador Esta es el, Este es el tipo de realidad con la que yo quiero vivir Ahora vamos a ver cómo escribimos estas afirmaciones. Lo primero es tomar esto como si fuese una narración de nuestra vida, como si fuera un guión, como que si estamos describiendo cómo va a ser nuestra vida, como si estuviéramos haciendo el guión de una película. Para ello, vamos a seleccionar las distintas áreas que componen nuestra vida. En esto hago un paréntesis, les doy gracias a Andrea por enseñarme esto de la técnica del scripting, que consiste en esto, hacer un guión para visualizar mejor lo que voy a querer en el futuro, a corto plazo, mediano plazo o como lo quieran hacer. Lo segundo es escribir frases concisas pero específicas, y les explico un poco esto. Esto no funciona como el guión como tal, haciendo un párrafo, porque yo creo que la fuerza está en esa oración, es decir, algo concreto, algo poderoso, es como un golpe, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir estas cosas, no cosas, frases, oraciones de la lengua castellana o la lengua que ustedes escriban, cortas, cortas, concisas, ¿sí? Pero específicas, y les doy un ejemplo maravilloso para eso. Hay dos palabras en este tipo de cosas que... Son digamos que un contenedor Así como un topperware, En el que vamos a meter lo que nosotros queramos meter En inglés esto se llama los placeholders Entonces, en ese placeholder En ese topperware, Lo que vamos a hacer es colocar cosas Es la felicidad y el éxito Esos son los dos más grandes Hay más Pero esos son los dos más grandes que vamos a tener Y es que la felicidad es indefinible Los filósofos han tratado de definir la felicidad Desde que el mundo es mundo Yo creo que hasta los cavernícolas decían Oh, vengan, somos felices, o no Chiste. pero bueno sigamos Discúlpeme, Sadre. lo siento el éxito el éxito qué es el éxito qué significa para ti ser una persona exitosa entonces descompón esas palabras quiero ser feliz quiero conocer el amor ajá pero cómo es ese amor quieres conocer el amor de un perro el amor de un pez el amor de un hombre el amor de una mujer el amor de un gato tienes que definirlo es decir tienes que hacer oraciones concisas cortas precisas pero que sean específicas, que tengan el nivel de detalle que realmente describa una situación Ahora vamos a saber cómo vamos a escribir en detalle estas oraciones Vamos a ver los detalles ahora Y es que estas oraciones, el tercer elemento que les quiero presentar es que tienen que ser escritas en tiempo presente Sí, aunque estemos describiendo una situación futura, en teoría en la práctica es que sirve esto si lo hacemos en tiempo presente porque cuando hablamos con este yo creador, cuando estamos hablando con nuestro cerebro tenemos que emplear este tiempo presente simple del castellano que indica un hecho es decir, algo que ya sucedió, algo que es verdad sí. Cuarto elemento, tienen que escribir esto en primera persona del singular no es nosotros, no es un colectivo Eres tú contigo mismo, tú solo, solito esta es, la parte, esta es la parte truculenta que muchas personas no les gusta mucho Y es que lo que ustedes están escribiendo no es verdad Suena a fantasía Pero recuerden que a pesar de estar escribiendo en el tiempo presente Ustedes están pensando en el futuro No importa que esto no sea verdad sin embargo, no es lo mismo decir que esto es una fantasía, que esto no es posible en la realidad, a decir que no es algo realista, es decir, algo que puede llegar a pasar. Un ejemplo de esto puede ser, bueno, yo quiero ser la sirenita. Really. Así que escojan bien sus palabras, recuerden que las palabras son creación, son Actos de creación, así que tienen que tener cuidado cómo escribir esas afirmaciones Es decir, todo esto vean que no es llegar a internet, buscar 50 afirmaciones sobre el éxito Y decir, y repetirla como las netanías de, de cuando uno está rezando el rosario No Vamos a hablar de cómo nos tomamos estas píldoras de afirmaciones Y es que esto se tiene que hacer todos los días, háganlo en la mañana para que ustedes tengan esa fuerza, ese impulso, esas ganas de salir a conseguir esas afirmaciones, esas metas que ustedes tienen allí escritas como afirmaciones. Todos los días, al menos dediquen cinco minutos en su mañana, todos tenemos cinco minutos, todos nos podemos levantar cinco minutos antes, escríbanlo y allí está. Y como lo prometido es deuda, en la última parte de este video quiero traerles un testimonio. Un testimonio que nos va a decir que podemos parar de sufrir. Que las afirmaciones son el camino a la verdad. Natalia, bienvenida a Mujer Cronopio. ¿Qué tal? Hola. Natalia, cuéntanos cómo descubriste tú esto de las afirmaciones. Ok, bueno, mi experiencia. Déjame comenzar que no siento que sea algo mágico no siento que es para en sufrir no siento que la tarde de sufrir. no siento que sea la solución mágica del universo tampoco okay. Okay. las descubrí leyendo un libro que se llama la mañana milagrosa The Miracle Morning. en inglés en, en verdad lo leí en inglés no sé cómo se llama ¿no? en español estoy inventando la mañana milagrosa y este ellos recomiendan cinco cosas para hacer en la mañana que es primero tener como un momento de silencio respirar eh, estar pendiente, o sea, como un momento de mindfulness. No lo dicen así propiamente, pero recomiendan como que estar presente y disfrutar ese momento de silencio contigo. ¿Puedo hacer un momento de publicidad? Por supuesto. Aquí les voy a poner abajo el eh, wwwmujercronopiocom reto mindfulness, en el que van a aprender a incorporar esos momentos de silencio durante todo su día. Sí, Ahora bueno, sí. El segundo paso eran las afirmaciones. O sea, ellos dicen algo muy importante: que bueno, que las afirmaciones. Eh, que estar en, creo que eso ya lo explicó le que tienen que estar en primera persona, sí. en el tiempo presente. Y yo las, he, las hice en diferentes áreas de mi vida. En realidad empecé primero con las metas SMART en el enero del 2019, para ver qué, las metas que quería lograr en este año. Y en el mes de enero estuve muy optimista, bueno, todavía sigo muy optimista, porque a pesar de esta vez, las metas siento que sí las estoy alcanzando, pero no es de gratis, no es que está, hice las metas en enero y las engaveté y se, me olvidé de las metas. Exactamente. Sino que con las afirmaciones y este Miracle Morning, todos los días me recuerdo, hey, este es mi roadmap, esta es mi meta, para allá donde yo voy. O sea, cuando yo digo en la mañana, por ejemplo, una de mis afirmaciones es salir de las deudas, de las uh -huh. mil tarjetas de crédito que debo, es... <risa> es eh, me siento bien, es gratificante cuando no gasto dinero innecesariamente Luna, Luna. Ay, señor hello ella está hablando que ella participa en las sí, afirmaciones en, en la, la mañana que aquí está nuestro porque Luna, ¿qué tienes que decir a todo esto? ok, un lambetazo, sí, es lambetazo ok, comentaba que este, el, por ejemplo en ese caso las finanzas si y ponía otras afirmaciones como que yo ahorro todos los meses eh, o coloco dinero todos los meses en mi cuenta corriente, en mi cuenta de ahorro. Son cosas que al decirlas todas las mañanas busco la manera durante el día de no gastar innecesariamente y de buscar una manera de ahorrar y pasar para la cuenta de, de ahorros Ojo, esto no quiere decir que voy a pasar tres horas en un metro para ahorrarme tres centavos o dos dólares. No, o sea, <risa> o sea, no es ser miserable ser consciente con el dinero, más o menos. Más mira, o, no, o menos, no. o sea, porque también mi tiempo no vale tres dólares. Exacto, y tampoco vamos a enterrarnos como... Tampoco un poco son un, extremos, un poco, ¿no? Sí. Y después en la, en la otra área de afirmaciones son cosas que sentí que había perdido en algún punto de mi vida y quería como retomar, que era la parte de la curiosidad. Y en mi trabajo me hace falta mucho como preguntar el por qué, ser si más curiosa. Y cuando yo venía creciendo siempre me decían como que tú sí preguntas, Pepito preguntón, ¿sabes? La gente se tiende a burlar de ti. Entonces yo este año... Perdóname todas las veces que me he burlado de ti. <risa> este año incluí eso en mis afirmaciones. ¿Sabes qué? Eso me llama mucho la atención porque muchas veces cuando vemos estas metas en las redes sociales es para la salud, para el dinero, para el amor. Pero fíjate que Natalia las usó para su crecimiento personal es decir, ella vio cosas que quería mejorar de su carácter, de sus habilidades de lo que llaman aquí en Norteamérica en lo los soft skills, los soft skills. O, o las habilidades blandas que son esas habilidades más de comunicación, es decir, que no son las habilidades técnicas como tal entonces para que ustedes vean que esto también se puede usar en estos temas de crecimiento personal que es muy importante también porque creo que eso va a impactar exacto otro. porque eso me va a ayudar a ser mejor profesional o por lo menos como mi meta, mi, ¿cómo se llama? mi afirmación dice hoy mi curiosidad está activa, hoy mi creatividad está activa, hoy mi creatividad está al máximo hoy uso mi creatividad de, de muchas maneras entonces durante el día busco la manera o me vienen los momentos que me recuerdo la afirmación y como que hey no ya va esto porque es así y qué para tal si lo hacemos asado y yo creo que es como una memoria muscular que uno va creando sí. Es como ya, se vuelve como algo automático y tu yo narrador o tu cerebro se va a ir a esa referencia Y sí, otras cosas, otra de las habilidades soft es que por lo menos yo en las reuniones no participaba mucho Ya, por, ya sea tema de idioma, muchas razones Entonces es como que yo, mi, mi, mi afirmación es, yo tengo el coraje de participar en una reunión o Entonces, sea, claro, al principio me ponía nerviosa, este, me quedaba como en blanco, pero recuerdo eso en la mañana, me lo machaco en el cerebro, mi cerebro hace su gimnasio con esa afirmación, y llego a la reunión y participo. O sea, la, la hago mucho más dinámica y no me quedo ahí una persona pasiva recibiendo solo la información. Ahora te quiero preguntar algo para, para cerrar tu experiencia y creo que es algo muy importante. Y es que, bueno, dos cosas. La primera, tú me contaste que... No, pudiste hacer las afirmaciones por cierto tiempo, Tiempo es correcto. ¿Cuál fue el impacto de ese stop sí. en un momento que un momento que paré, o sea, el momento que las hice era una persona sumamente optimista. Estaba, con, estaba, yo estaba así, sí, sí voy a lograr todas mis metas, primera vez que escribo mis metas en el 2018, se cumplen no, en el 2019, no, que parar porque el volumen de trabajo fue muy grande no, y yo decía, bueno, no importa, las hago después, o X, en el, el metro voy y las digo de memoria. No, no es lo mismo, no funciona así, o por lo menos mi experiencia. Así que tienes que dedicarle tiempo. Esa es la tienes palabra. Tienes que hacerle un tienes espacio. Tienes que hacer tu ritual de la mañana. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que en esos como dos meses que no las hice... O sea. Se fue por el despeñadero señor, se fue por el despeñadero. Era, gastaba sí. dinero innecesariamente, no buscaba la forma de ahorrar, sí. eran cosas que como que se me olvidó, Yo fui feliz en esos meses. Y era como feliz que, ah, Starbucks, sí, ¿cuál es el problema? Que está mi tarjeta, que aceptan visa, ah, perfecto, <risa> Y en las reuniones era así como que, ah, ok, no preguntaba, no participaba, al menos que fuera eh, necesario, pero no era algo así que como que yo buscaba, Participar, yo buscaba como buscarle el lado creativo al problema que estaban planteando. ¿Y te diste cuenta enseguida? No, eso es que dejé de hacer las afirmaciones. Sí, sí, me di cuenta. Sí, sí, sí, te diste cuenta sí. full de la, sí. de la diferencia. No me di cuenta ahí mismo. Uh -huh. Me di cuenta como, sinceramente, como los 10 días. Que yo dije, ya va este desorden de dónde salió. <risa> ¿Qué pasó con mi vida, Dios mío? ¿Qué pasa ¿Qué sí. pasó? La última pregunta para terminar este video que te quiero hacer es si tú tuvieses que convencerme o convencerlos a ellos de que hicieran las afirmaciones, ¿con qué argumento <risa> los convencerías? Ojo, no es mágico. Muy Primero capaz. empezaría por eso. O sea, no es algo mágico que yo voy a... Tengo un Ferrari, tengo un Ferrari, tengo un Ferrari y mañana tengo el Ferrari. No, no. A mí me parece que eso no funciona así. Exacto. En mi experiencia es como una herramienta que me ayuda a... A, a, me dirige durante el día, es como una brújula que durante el día me, me muestra dónde está el camino o me recuerda dónde está el camino para cumplir mi meta. Pero tú crees que son las afirmaciones o es que tú pusiste fuerza de voluntad y lo deseaste. No, o sea, creo que las afirmaciones me ayudan porque a veces solo con la fuerza de voluntad no lograba nada, tenía que como recordármelo okay. en la mañana. okay, o sea, okay. Es como que es, es como un ejercicio mental, es, okay. es eso, es como hacer... Ok, la mañana, eso se olvida muy rápido, tú tienes la mejor intención del mundo, pero... Y eso es algo muy importante que, que, que, que destaco, y es que esto tiene que ser continuo. No basta, claro, si alcanzaste la meta, la vas a cambiar. Claro. Vas a revisar tus metas, vas a ver cómo, cómo ajustas las metas a la realidad que quieres y las afirmaciones también. Pero la cosa, perdón las afirmaciones, lo que pasa es que yo tengo el chip de la meta, <risa> el chip más. de la meta ya es más metido en el, en el subconsciente, pero... La cosa es que se den cuenta de que esto es constante, Sí. de que si lo dejan de hacer para, obviamente ustedes van a recoger los frutos de cuando los hacen y toda la cosa, pero tienen que tener en cuenta esto, que, que hay que ajustar, que, que hay que hacerlo todos los días y que te, hay que tener constancia. Sí, es un trabajo, es un, es es un, un trabajo. ritual de la mañana, tienes que hacerlo parte de tu vida, sí. parte de tu rutina sí. y algo así como cepillarse los dientes. Sí, y, y el ritual tanto de la mañana como de la noche son pilares fundamentales si tú quieres ser una persona productiva o al menos sentir que tienes cierto control sobre tu vida. Por ejemplo, ¿puedo decir una última cosita? Pues, claro, claro. Una de mis afirmaciones que agregué en junio, no agregué en julio, o sea que tengo poquitos días haciéndola, es que todo tiempo libre que tengo, o sea lo utilizo de forma productiva, o sea, no es que me quedo viendo infinito Instagram, Facebook, entonces algo así que lo digo en la mañana y cuando me veo en ese comportamiento, mi cerebro como que se activa, hey, tú dijiste esta mañana que sí. no ibas a perder el tiempo, que ibas a tratar de hacer algo más productivo, o sea, no estoy diciendo sí, que las redes sociales están mal. Porque ya ella me trata de jalar y yo, no, yo, yo me quiero quedar viendo el 51 episodio de la serie de Bolívar, chicas, dame no quieta. Sí, o sea, yo creo que todo en medida No la lo está yo. viendo Bolívar, solo la estoy viendo yo no se Sí, no, yo no estoy viendo no, Bolívar no, no, no, no sé. Pero El bueno, que bueno. quiera saber por qué me puede contactar A mi en Instagram y podemos conversar ¿Arroba? ¿Arroba qué, disculpa? En el funtiveros. uy Ok, entonces síganla, síganme Y gracias por estar aquí, Natalia Realmente aprecio que me hayas He enseñado todo no. este tema de las afirmaciones Yo intenté hacerlo al principio del año y no lo logré Yo tengo un problema de constancia Y es algo que va a estar en mis <risa> afirmaciones Quiero ser más constante con las cosas Porque como multipotencial yo me distraigo con todos los pajaritos Y como dicen aquí, the next right thing Que es la siguiente cosa que me, me hace ojitos o es brillante Así que vamos a ver cómo me va Ya les contaré en otro video cómo me va con esto de las afirmaciones Yo creo que ya enseñé. Gracias por llegar al final de este video, espero que. Que lo hayas encontrado de utilidad Que hayas encontrado cosas que puedes aplicar en tu vida Déjame en los comentarios ¿Qué piensas de las afirmaciones para ti? ¿Cuál sería la afirmación más poderosa Que tienes que hacer en tu vida? Dímelo en los comentarios Dale like si te gustó este video Y compártelo en tus redes sociales Yo soy Olga C. Morel y esto fue Mujer Cronopio